La confesión J. de Mica Bisiconte sobre Fabián Cubero en la cama. Mica Bisiconte es una mujer frontal, no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de ningún tema. Aunque hasta el momento intentaba cuidarse sobre revelar detalles de su relación con Fabián Cubero, Ahora se desató y contó todo. La pareja decidió empezar de a poco, escondiéndose, con salidas con amigos, al cine, al bowling, a bailar. Una vez que la prensa descubrió el romance, aún siguieron negándolo. Luego, como todo... Comenzaron a admitir que había algo, hasta que finalmente blanquearon abiertamente su relación amorosa. Actualmente, a pesar de que no les fue fácil, ambos disfrutan de un amor con todas las letras. Se muestran juntos, felices, de paseo, también con las hijas del futbolista. Cuando comenzó a salir con Mika, por otro comenzó los papeles para divorciarse de Nicole Neumann y ahora ya tiene todo en regla. Mika también se relajó y de a poco revela detalles de su intimidad con el deportista, sus llamadas, mensajes, la relación que tiene con las nenas, entre otros aspectos. Pero esta vez, fue por todo y develó la frecuencia que tiene en la cama con Fabián. La diosa confirmó que están en su mejor momento, y el más fogoso también. En una entrevista a Ciudad.com sacó a la luz el secreto mejor guardado, ¿cada cuánto tienen relaciones sexuales?, todos los días. Yo no me quedo atrás porque accedo también, dijo graciosa la infartante rubia. En cuanto a sus demostraciones de amor y palabras de afecto, Lex Combat aseguró que Cubero fue el primero que dijo te amo. Él me ha dicho Yo capaz te tiro un te aprecio. Soy como muy dura para soltarme, Fabi. Te quiero, cerro enamorada.